Bueno, para comenzar mi presentación voy a compartirles un videito introductorio acerca de lo que es inteligencia artificial y luego con el tema central de cómo funciona cómo funciona esta inteligencia artificial, este IA, en un bot lógico. Me avisan por favor si todos escuchan bien. Inteligencia, es inteligencia artificial es la simulación de inteligencia humana por parte de las máquinas. Dicho de otro modo, es la disciplina que trata de crear sistemas capaces de aprender y razonar como un ser humano. Pero no es un concepto nuevo. Allá por el siglo XVII, Descartes ya teorizó sobre la posibilidad de autómatas inteligentes. Eso sí, no sería hasta mediados del siglo XX cuando el tema empezó a cobrar relevancia. Por un lado, Alan Turing propuso un test que sigue siendo un reto a día de hoy. Un sistema será lo suficientemente inteligente si consigue hacerse pasar por un humano ante un juez. Por otro lado, el reconocido informático John McCarthy acuñaría el término inteligencia artificial en la famosa conferencia de Dartmouth de 1956. En las siguientes décadas se han hecho grandes progresos pasando por sistemas expertos como Deep Blue, capaz de vencer al campeón mundial de ajedrez en el 97, Garry Kasparov, hasta sistemas capaces de aprender por sí solos, como Alpha Zero, que en el 2017 se convirtió en rey de este deporte con tan solo 5 horas de entrenamiento autónomo. La inteligencia artificial sigue siendo una disciplina en auge y está presente en cada rincón donde haya tecnología, en mayor o menor grado. Desde bots en videojuegos capaces de golpearse contra la misma pared durante horas, hasta asistentes virtuales punteros capaces incluso de contarnos chistes. Ahora bien, supongamos que nos dan el hardware adecuado. He dicho hardware adecuado. En fin, supongo que eso nos vale. Para convertirlo en un sistema de inteligencia artificial ideal tendremos que añadirle algunas capacidades. Comenzaremos añadiendo módulos de reconocimiento, al menos uno visual y otro auditivo. Añadiremos otro módulo de NLP, Natural Language Processing, con el objetivo de interactuar correctamente con seres humanos. Le introduciremos una cantidad ingente de datos en memoria y un sistema de Machine Learning para obtener patrones y conclusiones propias. Para ello aplicaremos algunos complejos algoritmos. Y voilà, obtendremos el sistema de inteligencia artificial ideal. No exactamente. Según la ciencia ficción, nos faltaría que este robot fuera capaz de emular sentimientos y tuviera conciencia propia. ¿Nos atrevemos con el reto? Bien. Entonces, aquí va la pregunta. Espero haya sido de su agrado, hayan entendido un poquito la introducción, el concepto de inteligencia artificial. Y ahora la pregunta, ¿no? ¿cómo funciona? cómo funciona en un bot lógico. Para comenzar, hay que diferenciar que hay niveles y también tipos eh, en general de bots, ¿no? Eh, pero la, la explicación de hoy día va a consistir específicamente en chatbots. Tenemos estos dos tipos, un, eh, un bot con integrador lógico, que es lo más parecido a un esclavo, por llamarlo de una manera. Es una secuencia de instrucciones donde el robot no te va a juzgar, no tiene ese criterio, ese pensamiento de poder decidir si algo que tú le dices está bien o está mal. Él simplemente lo va a cumplir. Y bueno, el, más, el robot más conocido, ¿no? que es el otro tipo, Sofía, es un bot con framework eh, y con inteligencia artificial propiamente a un nivel más avanzado donde no necesita, eh, en todo caso, de mucha, mucho entrenamiento, ya que en su etapa inicial eh, sí lo requirió, pero digamos que ahorita Sofía está a un nivel donde ya toma decisiones. Y ese es el ya no el futuro, sino lo que está pasando hoy en día. En el video también se comentó de algoritmos de NLP, ¿verdad? Eh, es muy básico, muy necesario en un bot que contenga algoritmos. Y ahora les voy a comentar de tres tipos también de algoritmos. Para el caso de, del bot lógico, mayormente su aprendizaje es por este tipo, aprendizaje por refuerzo, donde básicamente hace o realiza ejercicios, actividades de prueba y error y a través también de un concepto de compensación, remuneración. ¿sí? Por ejemplo, los juegos, ¿no? los juegos básicos, lógicos, bueno, los bots entrenan de esa manera también, ¿no? Eh, los principales algoritmos que se utilizan para este aprendizaje por refuerzo vendrían a ser, bueno, como acá se menciona, el dynamic programming y el que se trabaja también con... Eh, con estados reacciones compensaciones. ¿Sí? aquí como ven en, el, en la imagen falla la primera para este juego de michis ¿no? en la segunda también pero en la tercera ya está dominando el juego entonces ya eh, supone el robot que va a tener un premio o una compensación el siguiente tipo de aprendizaje es el supervisado en este caso eh, tiene, bueno, como dice el paso 1 primero va a identificar los tipos de carros. En este ejemplo, ¿no? Para, para distribuir los tipos de vehículos. Tenemos el carro, bicicleta y, bueno, camiones. ¿no? Se define una variable, un parámetro, como lo quieran llamar. Recibe un input, o sea, una entrada con diferentes tipos de vehículos. Y el bot tiene, eh, tendría que ser capaz de agrupar. ¿no? o diferenciar cuál es un carro, cuál es una bicicleta y cuál es un camión. ¿Ya? En este tipo es un poquito más eh, teórico, más de conocimientos de estadística, de matemáticas, porque hay que saber, por ejemplo, clasificar, agrupar, tener árboles de decisión. ¿No? Y finalmente hay otro tipo que es el aprendizaje no supervisado que esto vendría a ser más o menos lo que es hoy en día Sofía, ¿no? Donde ya no necesita, como en el supervisado, unas instrucciones previas o parámetros previos, sino ya con el conocimiento o con el training que va adquiriendo, eh, es capaz de reconocer, primero, eh, hacer como una limpieza o una revisión en las entradas que va obteniendo para que luego, a, digamos, a simulación de decisión, el robot sea capaz de agregar, además del input que tiene, algún parámetro adicional, algo más descriptivo, más detallado, como ustedes pueden ver ¿no? en, en este ejemplo. ¿no? Por ejemplo, el carro ¿no? tiene tamaño, o sea, también le aumenta el, el tamaño, cuántas, algunas características, por ejemplo, que son de cuatro ruedas, ¿no? y así vamos viendo. Y bueno, acá también eh, tienen pues estos conceptos de clustering, eh, ya un concepto más relacionado a propiamente lo que vendría a ser machine learning. ¿no? Ahora, yo sé que de repente hay público que también eh, son programadores, son desarrolladores, entonces eh, siempre en las Conversaciones o conversatorios que estamos teniendo preguntan, ¿no? En estas, eh, estos algoritmos vienen solos, ¿dónde los encuentro? Bueno, normalmente quien quiera, digamos, comenzar de cero, tenemos estas aplicaciones standalone, que son básicamente las librerías software que ofrecen pues, TensorFlow, OpenAI, ¿no? Pero la tendencia ya más común cada vez es, y es lo que yo también trabajo, no tanto librerías eh, sueltas, por llamarlas de alguna manera, sino que ya vienen ligadas a algún producto o algún servicio ya conocido, ¿no? Que le llamamos los servicios de Cloud Computing, que son eh, prácticamente los servicios de la nube, ¿no? Que tienen interacción a través de APIs, eh, muchas herramientas, muchos APIs o APIs de Microsoft, Google, que son ahorita la tendencia. ¿no? Y bueno, si quieren conocer más sobre las plataformas más comunes en este tema de inteligencia artificial, les puedo hablar casi siempre en temas de inteligencia artificial, se suele hacer ejercicios o ejemplos con estos productos o servicios, ¿no? Con Microsoft Azure, Cognitive Services, que tiene estas cuatro categorías, Visión, speech eh, que vendría a ser conversación, lenguaje y el conocimiento, o búsqueda y aprendizaje. Bien interesante, hay muchos bots que se están desarrollando con esta solución de Azure. Y bueno, Google también, también es potente, es uno de los líderes en temas de inteligencia artificial. Y básicamente, es casi todos sus productos y servicios de la nube están relacionados con el tema de Cloud AI, ¿no?, de Inteligencia Artificial, Internet de las Cosas, los, los APIs, eh, productos, las herramientas, ¿no? Big Data también, eh, el tema de almacenamiento, en fin. Y bueno, el, el líder, en realidad, de, de todos estos servicios, eh, y cada vez tiene buen tiempo, y es porque también es muy potente, es Watson. ¿no? que mayormente se utiliza en, en temas de proyectos corporativos, ¿sí? Bueno, un poquito ah, bajando el nivel de, de los conceptos de lo anterior, digámoslo así, si quisiéramos saber cómo funciona dentro ¿no? del bot, eh, digamos que seguimos este flujo, ¿no? Un usuario que tiene interacción con el bot se le ocurre enviar un mensaje a través de distintas plataformas de mensajería cada vez. Ahora todo, todos los que tienen mensajería instantánea, eh, de hecho, tienen bots, ¿no? Telegram, el Messenger de Facebook, WhatsApp, Skype, Slack también, Twitter, alguna página, un website que eh, contenga un bot o algún aplicativo móvil también, ¿no? Eh, dentro de las líneas punteadas vendría a ser todo el funcionamiento del bot en sí, ¿no? eh, Para podernos comunicar con un bot, ustedes saben que el lenguaje básico o el idioma eh, primario del bot son ceros y unos. ¿Cómo, ¿Cómo un bot con este lenguaje se puede comunicar con nosotros? Nosotros no hablamos con ceros y unos, ¿verdad? Tenemos, de hecho, mucho mucho lenguaje. Bueno, para eso nos ayuda el NLP, el Natural Language Process, para poder ser ese intermediario entre el humano, entre la comunicación del humano y del bot. ¿no? Todo ese historial que va eh, almacenando esas conversaciones, ese aprendizaje, tiene que almacenarse en algún lado, ¿no? Y en este caso vendría a ser en bases de datos eh, tipo Big Data, porque la característica de los bots hoy en día es que almacenan, eh, el volumen de información es inmenso, son, más, son cargas masivas y bueno, ahí también hay estrategias ¿no? de almacenamiento y también pues hay bots que no son tan potentes, digamos los bots lógicos, que necesitan apoyarse de servicios externos, los que le podríamos llamar los APIs y de esta manera, potenciar potenciar el conocimiento del bot, hacerlo más potente en el sentido también de poder, por ejemplo, extraer data, enviarla ya no a una base de datos, de repente a otro tipo de eh, almacenamientos, ¿no? por ejemplo, un data warehouse o algo más grande, ¿no? a servidores eh, específicos y así. ¿no? Y de esta manera es como se va desarrollando o mejorando el cerebro del bot, no, aquí es donde con estas, con estos puntos, con estos elementos es que la inteligencia artificial del bot, del bot eh, va mejorando. Bien, muy importante desde un inicio es saber qué quiero hacer con un bot, con un robot cuando yo quiero crear uno, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? Creo mi pseudocódigo y luego elijo el lenguaje de programación. Antes este era el, el flujo normal, digamos, ¿no? Pero ahora los lenguajes de programación se han vuelto de alguna manera más accesibles o, mejor dicho, el código eh, ya no viene tan difícil de entender de alguna manera, sino más bien eh, con estas herramientas para no programadores podemos eh, simular o crear nuestros bots también. Aquí les presento un flujo muy uh, usado, ¿no? O cómo funciona en sí un bot en pseudocódigo. Eh, el usuario ingresa una frase, puede ser un hola, un saludo inicial. El sistema interno va a analizar esa frase ah, hola, es un saludo, ¿no? Eh, es posible responder sin tener en cuenta el contexto. ¿A qué se refiere esto? Hay mensajes por defecto, ¿no? Como un contestador automático, que, que también está implementado en un bot, donde no necesita saber el contexto en sí. Hola, se entiende que es un saludo. Bueno, al menos es lo que nosotros entendemos, pero lo entiende así el bot. Bueno, si está definido como que con hola se entienda un saludo, lo va a reconocer, entonces va a poder responder, ¿no? Y la frase tiene que ser coherente no puedes decirle un hola y el bot no te puede responder un quiero un helado, porque no es coherente, ¿correcto? Si no lo entiende, si no fuera un hola, fuera otra pregunta de repente que no está contenida dentro de esa base de datos o dentro de esa información que el bot ha estado entrenando de alguna manera, va a revisar, bueno, obviamente va a ser primero la búsqueda ¿no? eh, de frases anteriores que quizás también eh, tengan relación con, con ese input, con esa... Eh, pregunta o esa frase va a aplicar los algoritmos que ya les mostré dependiendo de qué tan de, del nivel de inteligencia artificial del bot va a aplicar un algoritmo que rearme la frase del usuario por ejemplo si ese hola no sé por el apuro lo escribo si fuera un texto eh, bueno hola sin h se entiende, bueno, nosotros entendemos que un hola sin H es otra cosa, no es una ola del mar o algo así, pero el bot no lo sabe, ¿no? Si es que no está entrenado para, o, o no conoce esa palabra, eh, pero solamente entiende que ese hola es un saludo con H o sin H, con mayúscula o sin minúscula, o en inglés o en, quizás en otro idioma, ¿no? O otra manera de decir hola. Entonces, ese algoritmo, está preparado para interpretar, rearmar, ¿no es cierto?, esa, esa palabra. Es posible, dice, reformular la frase de entrada, si pues con toda la información que anteriormente ha ido adquiriendo no encontró ese hola sin H, entonces no va a poder reformularlo, ¿no? Pero si es que está almacenado en alguna parte de su sistema, sí lo va a poder reconocer. Entonces... Va a tener que responder una frase salida pidiendo más información, quizás un disculpa, no te entendí, puedes repetirlo o quizás inducirlo, ¿no? Eh, bueno, no, no entendí tu palabra, por favor dirígete a esta opción, A, B, C, o menú, o salida, o no gracias, eso es todo, ¿sí? Más o menos eh, podríamos, si quisiéramos hacer como un prototipo de lo que les acabo de decir, un ejemplo enfocado a un curso ¿no? de, de esto de bots, pues yo comienzo así, ¿no? Un mensaje de bienvenida, las opciones que, que podría marcar el usuario, en este caso yo marco clase gratuita, porque es una de las opciones, y el bot me comienza a hablar, ¿no? Está preparado, tiene un speech, que ya el, el desarrollador lo ha programado, entonces mantiene esta interacción. ¿No? Como pueden ver, son preguntas y respuestas lógicas, tienen sentido, por eso es que se está generando un árbol de conversación. Eh, la característica de los bots es que tienen bastantes recursos, o sea, no solamente es texto, también son imágenes, son videos, eso también lo vamos a ver ahora. Y bueno, eh, inició con un bloque de, o con un mensaje de bienvenida, luego conversó más, digamos que podría ser un contenido informativo, y luego una despedida, ¿no? Al decir gracias, eh, se entiende, o muchas gracias y carita feliz, se entendió que se acabó la conversación, por ejemplo. ¿sí? Y como les decía, Plains, eh, bueno, este, esta imagen yo la saqué de, de un integrador que suelo usar para mis bots, eh, el cual es este el chat full también hay otro que también lo recomiendo que es Dial Flow. Este es un dashboard. Acá también tengo un dashboard de, de Chatful, ¿no? Entonces, eh, para poder hacer el prototipo que les mostré, pues yo usé un plugin de texto, usé un plugin de imagen y también usé Quick Replies, que son, eh, como acá dicen, ¿no? Eh, para recibir data, almacenar data. Entonces, no solamente contiene estos tres o estos cuatro que, que usé, pero también puede ser cualquiera de estas, ¿no? Eh, galería, videos, en fin, cualquier información que uno quiere brindar. Son los más usados. ¿Dónde lo veo? Acá en, en mi dashboard, yo lo veo aquí en, en este menú. En element. como pueden ver lo tengo aquí entonces yo por ejemplo ya tengo algo armado para poderles mostrar directo eh, tengo mis, mis opciones no tengo también no sé, mi descuento bueno tengo acá un menú por ejemplo ¿No? y así voy elaborando mi, mis conversaciones y esto es lo que voy brindando las informaciones y todo ¿Okay? bien y en sí Rosa ¿cómo es que está funcionando eh, la inteligencia artificial? ¿No? porque hasta ahorita yo voy entendiendo que es una conversación lógica ¿no? una conversación coherente ya sé que el bot tiene algoritmos, tiene base de datos, hace una búsqueda, una revisión, pero ¿y cómo funciona en sí en un bot, ¿no? en un bot lógico, que es lo que ahorita les estoy mostrando? Si pueden ver en la imagen, pues acá yo tengo eh, recursos como palabras claves, como parámetros, por ejemplo, ¿no? Acá dice, establece una serie de parámetros de inteligencia artificial para tu chatbot. Pongamos un ejemplo. Imagina que definimos la norma. Si un usuario escribe palabras relacionadas con dirección, tales como lugar, ubicación, el chatbot va a tener que responder, por ejemplo, un bloque de sedes O todo lo que tenga que ver con una entidad sede. Sede, lugar, ubicación, puede ser distrito, ¿no? Todo eso. Dice Porque pues asumirá que esté interesado en visitar un local. En esta imagen eh, puede ser que me pregunten y para, para el curso, ¿no? Y en qué parte, por ejemplo, de la Molina o cuál es la dirección. Entonces yo le puedo escribir un texto de la dirección, le puedo mandar un Google Maps, le puedo mandar un link de ubicación y así. Si, no, si yo quiero saber en sí por un curso específico, info, información, obviamente lo que les dije con el ejemplo de Lola, suele pasar que a veces eh, cuando alguien escribe, no escribe la palabra completa, entonces el bot tiene que ser capaz ¿no? de poder interpretar qué es info. Info es información, ¿no? pero información en mayúscula y minúscula, bueno, a medida que vas entrenando al bot, es que se vuelve más intuitivo también, ¿no? Y lo que también te, te va a permitir eh, entender del bot es que eh, puede analizar eh, los sentimientos de alguna manera. Cada vez más, si se han dado cuenta, no eh, escribimos mucho ya, ¿no? Ya no hay mucho texto en sí, ya más es eh, figuritas, imágenes, no sé si también... Es, en el celular se han dado cuenta que cada vez hay más iconos, más imágenes. Ya no somos tan expresivos en el sentido de que tecleamos mucho, sino más bien con una sola imagen, una sola imagen puede representar varias cosas, ¿no? Una imagen vale mil palabras, como por ahí dicen, y es tal cual, ¿no? Eh, y esto también podría eh, tratarse de un inicio de análisis de sentimientos. ¿No? Por ejemplo, qué es carita feliz, qué es carita triste, qué es dedo arriba, dedo abajo, eh, ¿cómo, cómo demuestras, no sé, que estás molesto o triste, ¿no? Con carita, con lágrimas, y todo eso. Entonces, por ejemplo, esta herramienta Chatful tiene la particularidad que eh, también puedes interpretarlo así, ¿no? Como carita triste, como carita feliz. ¿Y dónde está esto? Está en este bloque de ZetaPay. Si se dan cuenta, es como un cerebrito. Entonces, el ejemplo que les mostré lo vemos aquí. Entonces, esos algoritmos, en teoría, están trabajándose aquí, en este bloque, en este segmento de ZetaPay. Entonces, si normalmente la gente escribe registro, yo, bueno, acá lo estoy poniendo como... Que vaya a este bloque de registro. Entonces, yo voy a este bloque de registro y me va a botar todo el contenido que tengo acá. Entonces, por ejemplo, si quiero ver este ejemplo, digo registro. Digamos que estoy hablando ya con mi voz. Ah, ya, a ver. Ya me, es que estoy entrando a otro bloque ahora. Vamos a ver, salir. Y si quiero ir a registro, claro, me está escribiendo el contenido que tengo en este bloque, ¿correcto? Me está escribiendo tal cual. Y me pide, bueno, más información de lo que. Es. Ahí lo he configurado, correcto. Y si quiero poner, por ejemplo, carita triste, como les dije, a ver, lo puedo agregar acá. No sé, como una regla. Y por ejemplo, yo tengo. A ver. A ver, digamos que quiero esto, ¿no? Por ejemplo, no estoy feliz. A ver, probemos acá. Y me responde que está feliz. Y bueno, así podemos simular los sentimientos, ¿no? <ríe> del bot. Eh, otro dato importante también es de, de parte de esta parte de uh, inteligencia artificial y de entrenamiento, es de que, por ejemplo, me ha pasado, ¿no? en mis talleres o cuando he estado preparando estos bots, que hay, por ejemplo, siempre aparecen como que imágenes nuevas eh, lo que les decía el, el dedo arriba normalmente o el más antiguo es el, el dedito arriba de color azul pero ahora último han salido deditos de color eh, blanco, amarillo, negro ¿verdad? Eh, yo les pregunto quizás ¿sería lo mismo el dedito azul que el dedito blanco que el dedito negro? quizás para algunos sí pero pues para el bot no, porque para el bot puede ser el dedito azul una B o una Y, por ejemplo, entre paréntesis, mientras que el dedito blanco puede ser una B entre paréntesis. Entonces, obviamente B con Y no es lo mismo, ¿correcto? Y eso es lo que ve el bot. El bot no ve en, en sí las imágenes. Lo que él ve siempre es código, ¿sí? Porque ese es su lenguaje primario, ver código. ¿Qué pasa acá? Que como yo configuré con el dedito azul, eh, me dice pues que eh, acá me ha listado ¿no? unos usuarios o los inputs de los usuarios que no ha podido reconocer en el setup ahí Entonces hay muchos que me han escrito con dedito arriba, bueno, ya no azul, sino de este color amarillo, entonces hay como 18 que no reconoció. Luego el hola también que les expliqué desde el inicio con el ejemplo, bueno, yo no lo configuré para un hola con, con mayúscula y el resto minúscula, sino yo puse pues, todo minúscula o todo mayúscula. Entonces, por esa H es que no me reconoció. Igual el OK, ¿no? OK en mayúscula, minúscula o en separado, X, hay miles, ¿no? Eh, exponencial de maneras, de opciones, de casuísticas que nos podemos comunicar. Y el bot cada vez, o sea, nunca va a dejar de aprender. ¿no? siempre va a haber nuevas maneras de, de escribir y bueno, para eso es que se prepara el bot, para eso sirve su inteligencia artificial, para estar cada vez más eh, comunicado con la persona ¿no? que se pueda entender mejor y así bueno, entonces eh, eso es lo que les quería comentar el día de hoy eh, ha sido algo breve pero espero que les haya servido eh, Chatful, lo recomiendo de verdad para poder eh, entender más el tema de, de inteligencia artificial aquí.